Hola familia, regresamos con este cuarto video de esta serie sobre las metaaventuras en Upland. En este cuarto ejemplo, vamos, vamos a tener un grupo de jugadores que se van a asociar para juntar todos sus recursos y crear una empresa en el metaverso. Creo que tal vez esto es lo que va a ser lo más común, porque muchos jugadores no tienen todos los recursos, sea UPEX, Sparks, propiedades, no sean diseñadores. Creo que muchos se van a asociar y vamos a hablar de esto y hablaré de ciertas cosas que espero les ayude por si deciden hacer un tipo de asociación como esta. Empecemos. En este cuarto ejemplo, un grupo de jugadores se asocian y deciden formar una empresa con diferentes roles. El presidente de la empresa, vicepresidente, diseñador, agente de Sparks, dueño de los lotes grandes, experto en marketing, vendedores. Tal vez es la ruta que muchos jugadores con pocos recursos tratan de, tratarán de hacer. Será muy complicado porque todo el mundo tiene que dedicarle el mismo tiempo al negocio. Desde el principio, tienen que ponerse de acuerdo cómo se repartirán las ganancias. Quién tendrá el balance de las ventas en su cuenta. Qué tan seguido sacarán las ganancias del juego. Tendrán que tener juntas reuniones un par de veces a la semana. Qué harán cuando un jugador decida dejar el proyecto. Cómo reemplazarán a ese jugador y los recursos de ese jugador. Así es que vamos a hablar con un poquito más de detalle cada cada punto de estos. Todo el mundo tiene que dedicar el mismo tiempo al negocio. Si quieren evitarse problemas, discusiones, malentendidos, un diseñador, no sé, no sé cuánto tiempo un jugador que sea bueno para diseñar, no sé cuánto tiempo se tarde en hacer un diseño. Un par de horas, mediodía, un día, dos días. La verdad no tengo ni idea. Si yo le dedico uno o dos días para hacer un diseño, será justo que un jugador que tiene los Sparks, unos 30 Sparks, y nada más le mete sus Sparks al, a la fábrica y es todo lo que hace. ¿Es el mismo tiempo dedicado al proyecto? Tal vez, tal vez no. Pero una vez que haga yo mi diseño, ya me lavo las manos y no hago nada más. Una, la persona que se dedique a hacer el marketing, a dar a conocer el proyecto, esa persona va a tener que estar en las redes sociales, en los servers, tratando de vender estos productos, tal vez esta persona es la que va a vender, perdón, va a ser la que le va a dedicar más tiempo a, a este proyecto. Importante que, es que se pongan a pensar cada, cada rol que, que tengan en, en su empresa, qué tiempo esa persona le tiene que dedicar al proyecto. Desde el principio tienen que ponerse de acuerdo cómo repartirán las ganancias. Si somos cinco miembros, ¿verdad? Porque uno es el diseñador, otro es el que se encarga de, de tener las fábricas, otro se encarga de tiene todos los sparks, otro se encarga del marketing, otro tiene los los autos para transportar esos esos NFTs a los futuros dueños. ¿Quién va a ganar más? Todos van a repartirse lo mismo. El diseñador va a ser el que se lleve más. El que le está metiendo los Sparks se va a ganar más, porque sabemos que los Sparks no son nada baratos, son difíciles de encontrar, son muy caros para comprar. Importante que tomen esa decisión desde el principio. ¿Quién tendrá el balance de las ventas en su cuenta? Digamos que me escojan a mí y el proyecto se hace muy bueno. Empezamos a vender por UPEX, por dólares. En el balance tengamos unos 5 mil dólares. Y no sé, me decido, me desaparezco porque me, me. me llevan los extraterrestres y no saben más de mí. Imagínense que pase eso. Como en la vida real, alguien sin escrúpulos se lleva el dinero. ¿Quién va a mantener ese balance? Claro, va a ser el dueño. El, el primero que va a tener ese balance será el dueño del showroom, porque él va a ser él o ella será el que, que va a vender esos NFTs. A esa persona le van a pagar por la venta, por la compra de esos NFTs. Cada vez que hay una compra, ese jugador tiene que inmediatamente transferir lo de las ventas a, a los otros miembros del proyecto. Ahora, otra cosa que se viene en el futuro lo de los smart contracts son contratos en el blockchain. No sé aún bien cómo funcionan, pero tal vez podemos poner un en el smart contract que después de cada venta, los UPEX o los dólares inmediatamente se reparten a los miembros del proyecto. Creo que, creo que se podrá hacer eso en un futuro, no en un año, dos años pero sería una alternativa que inmediatamente boom, se hace la transferencia ¿Qué tan seguido sacarán las ganancias del juego si solamente si quieren evitar tantos fees porque recuerden ahorita cuando queremos hacer una transferencia digamos de upex hay dos maneras usando un burner y sabemos que usar un, una propiedad un burner nos cobran muchísimos en esas transferencias o transferir auto, automáticamente desde nuestro balance de UPEX a otro jugador. El único problema es que tenemos que ser de nivel director o ejecutivo. Algo, no, nivel pro creo, por lo menos. Pero tenemos que tener ese balance, esos UPEX en nuestra cuenta, por lo menos por 60 días, dos meses. Pónganse a pensar en eso. Si un jugador, el que es el dueño del showroom, saca las ganancias por dólares y después se las manda por PayPal o otra de otra manera por cripto, que tan seguido van a hacer eso? Tendrán que tener reuniones juntas un par de veces a la semana. Importante en mi opinión que hagan esto si quieren hacer que su proyecto salga adelante. No, no creo que a estar hablando solamente por el Discord mandando mensajes por el chat no creo que será suficiente creo que será necesario tener pláticas por el chat de voz para que no tengan malentendidos cada quien sepa qué es lo que tienen que hacer su trabajo especialmente cuando hay más de dos personas ¿qué harán cuando un jugador decida dejar el proyecto? ¿cómo reemplazarán a ese jugador? y los recursos de ese jugador digamos que el Chapulín es buenísimo para diseñar sin él. Si él se va, deja hablar. ¿Quién más va a diseñar? Ya invertimos todo este dinero, todo este tiempo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, verdad? Es que se nos fue el Chapulín. Ya no tenemos NFTs para diseñar, para fabricar, para vender. Si hay un jugador que tiene todos los Sparks, ese jugador decide retirarse o irse a otro proyecto cómo van a fabricar esos NFTs, importante que piensen en eso, no sé, tal vez sería bueno tener más de un diseñador, dos diseñadores, dos jugadores que tengan más de 10 Sparks, no sé familia, va a estar interesante ver cómo va a funcionar esto, si sí deciden formar una, un grupo para tener su, su empresa dentro, dentro del juego, pero lo principal con este ejemplo, familia, es que lo que quiero es que piensen en esto para que no se peleen. Creo que ahorita en, en el barrio tenemos una, una bonita comunidad. Sí, de vez en cuando no todo el mundo piensa lo mismo, de la misma manera. Tenemos nuestros desacuerdos, pero la mayoría de los días todo mundo respeta a todo el mundo. Uh, nos llevamos bien. Pero cuando lleguen esto de los negocios. Creo que habrá algunas peleas, unos malentendidos. Y creo que si se organizan bien. Estas, estos problemas no serán tan frecuentes. Y este es el cua cuarto ejemplo, familia. Espero que, que les ayude. En el quinto video y último, espero. Voy a hablarles de mis pensamientos. Mis ideas. No sé. Sobre esto. Que es lo que quiero hacer que lo que me gustaría hacer no sé aún que lo que quiero hacer a veces pero creo que es hora de que realmente ahora sí nos pongamos a pensar y tomemos una decisión lo más pronto posible para que no nos deje el tren que nos quedamos sin nada pero bueno, de eso hablaré en el último video de esta serie no se les olvide dejar un like si les gustó déjenme en los comentarios déjenme saber si Ustedes estarían dispuestos a entrar en, en un contrato con un grupo de miembros del barrio para asociarse con ellos y empezar un, un negocio. Tal vez no necesariamente de, de fábricas, pero de otras cosas que van a venir más en el futuro. Bueno familia, espero que este video les ayude un poquito. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.